acerca de la divulgación de los trabajos científicos hoy en día. Siempre se hace esa competencia por estar en revistas buenas, revistas de gran impacto. Pero estar en revistas de gran impacto significa adornar con demasiados términos técnicos y cuanto más te alejas de términos comunes, por decir así, términos que son más amigables a la sociedad, más lindo queda tu artículo científico era más científico será. sin embargo es una forma de alejar más a la sociedad y de hacer entender cuán importante es lo que estamos haciendo independientemente que que tan directamente se utilice o no eso que se publica eh, en algunos casos no se utiliza directamente pero pero son de, de, de gran impacto para quienes van a utilizar o sea, a mí me parece que intentando eh, ganar esa carrera de, de, de, de hacer artículos científicos que queden perfectamente científicos, perfectamente adornados, perfectamente encuadrados a ese mundo científico, a esos términos técnicos, nos alejamos más a esa parte de hacer comprender a la gente lo que estamos haciendo. A mí me parece que se contradice un poco en cierto aspecto nuestros objetivos. De sí, estamos haciendo queriendo solucionar problemas sociales, pero entre nosotros entendemos nuestros propios términos y nos gusta el hecho de publicar cosas muy, muy técnicas, ¿verdad? a veces poco entendibles. Raro. Inclusive, me, me atrevería a decirte una cosa que, que, que por lo general queda un poco extraño, en especial cuando estás hablando de competencias de revistas, revistas de gran impacto, revistas de un bagaje de publicación alta y de una calidad de artículos científicos altas También están aquellas revistas más locales, ¿verdad? aquellas revistas de tu país, aquellas revistas que son más de la universidad, en donde tal vez los términos sean debido al, al, al, a la carga de términos técnicos, debido tal vez a la experiencia de los, de los científicos, los términos como que se acerquen más a los, a los que puedan ser digeribles por la sociedad. Entonces me atrevería yo a decirte que tal vez, en cierto aspecto, esas, esas revistas más pequeñas o esas revistas que pareciera que no tienen tanto impacto a nivel mundial, son revistas que en cierto aspecto guardan esa esencia que sería bueno rescatar a la hora de hacer publicaciones de gran impacto. Yo creo que no, no tiene por qué disociarse la idea de hacer una publicación linda, científicamente, de una buena carga técnica, pero que también pueda digerir cualquier Juan Pueblo que tome el artículo, o cualquier Juan Pueblo que pueda entrar y hacer preguntas simples y poder responderse esas preguntas simples con esos artículos. No sé cómo sea en Paraguay, pero, pero acá en, en Brasil o en Colombia también, por ese tipo de publicaciones, tú recibes poco mérito. Duele. Y eso duele porque vos sabés cuánto impacto tiene en tu país. Por ejemplo, me tocó a mí, me toca a mí constantemente, a, intentar publicar, hacer publicaciones sobre Paraguay, por ejemplo, una lista de algas. Pues yo sé que una lista de algas ya no tiene tanto impacto. Yo sé que algo que tenga que ver con calidad de agua, con una floración de algal, eh, que, que tenga a lo mejor repercusión, por dar un ejemplo así más específico, será pulcoides, que es una alga que está, está surgiendo floraciones en varios países, Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay. En Paraguay que también comenzaron esas floraciones, y esas floraciones no, no, no son fáciles de gestionar. Entonces para Paraguay es importante, pero si yo intento como científica encontrarme a la altura de otros científicos o intentar competir con otros científicos de afuera, esa es probablemente ese, ese objetivo específico o esa intención de... de de ese artículo no sea tan interesante para una revista de gran impacto. Entonces, ¿dónde termina mi, eh, mi artículo en una revista local que no tiene gran impacto? Entonces, cuando estamos hablando en competencias de científicos de diferentes países y yo quiero estar en ese rating de grandes científicos, no voy a llegar a eso. Sí, ese es mi sueño. ¿verdad? Entonces, eh, es, es complicado. El, el material intenta abarcar mucho eh, en un compendio de fotografías, un, un catálogo de foto, fotográfico de, de algas, por lo general fitoplanctónica, ¿verdad? pero no hace una clasificación. El libro no hace una clasificación de bentónica, perifítica, ¿verdad? simplemente algas. ¿No? Así. ¿Por qué? En donde sale una lista general de lo que es, de lo que, de lo que existe, o de, de lo que se muestreó de algas, en ¿cómo nació la idea? ¿Cómo surgió la idea en aquella, al, al principio de la, de, de, de la conversación? Te comentaba que, bueno, comenzó mi interés por las algas en una materia, ¿verdad? en una cátedra, cuando, bueno, tuvimos que hacer análisis de muestras. Y bueno, la profesora en una de esas me respondió, me había, me había hecho un comentario que en Paraguay no habían trabajos eh, listados con algo, que no había un libro, que no había un catálogo, alguna referencia a la que yo pudiera acudir y decir, ah bueno, sí, acá esto hay, simplemente esos, esos, esos informes que te decía no se nombraba género, pero vos no sabés porque no hay fotografía ni nada. Entonces teníamos un librito, que era el microorganismo de agua dulce, que era nuestra única referencia para la era la Biblia. Para Entonces fue el momento en el que había decidido de que... era un campo abierto, para mí era una puerta abierta, era una oportunidad eh, de, de hacer un trabajo importante, de hacer un trabajo interesante. Siendo alumna comencé a tocar, a, a tocar fotografía, ¿verdad? pedía permiso, me acuerdo que, que fue un poco difícil al principio, bueno, porque en la, en la facultad hay reglas, ¿verdad? Cuando sos nuevo no tenés entrada libre, digamos, en los laboratorios de en microscopía, entonces vos tenés que tener un permiso especial y demás, Entonces, a veces me hacía amigo de los profesores y dije, no, no pero, pero quiero ver unas muestras nomás, no sé qué. Y pero en aquel entonces todavía te estoy hablando, y no te estoy hablando hace demasiado tiempo, 2007, 2008, 2009 máximo. En donde todavía no estaban muy libres, o qué sé yo, todavía no era una moda utilizar estas cámaras digitales, ¿verdad? Usábamos aquellas que vos tenías que cambiarle los rollos ¿verdad? Y en donde tenías que tener muchísimo cuidado porque perdías todo si te perdías una foto, ¿verdad? Entonces usaba esos rollos para, para sacar fotografías de esas modas. Para mí fue muy importante eso, porque hoy día le veo, le, veo con, le veo con cierta ternura inclusive todo ese, ese, ese bagaje de experiencia pero fue bueno porque en aquel entonces yo no tenía no, no había gente que influenciara en esa área de psicología entonces eh, aplaudo si encontrase a un alumno que, que a pesar de las dificultades con las que se encuentra diga bueno no, yo quiero hacer esto entonces me acuerdo que esas fotografías me sirvieron como antecedente que no eran buenas fotografías tampoco pero, pero eran lindas, solo que no tenían esa nitidez necesaria ¿verdad? para identificación pero me acuerdo que puse esas fotografías como antecedentes y escribí un pequeño proyecto diciendo bueno eh, quiero hacer un proyecto de algas solo que en, el, que en entonces yo no dimensionaba ¿verdad? la falta de experiencia y además no dimensionaba lo que era ser algas en Paraguay ¿verdad? era todo lo posible. Del... Y me llevó muchísimos años, ¿verdad? Porque el proyecto yo había presentado en el 2009 y el libro se publicó en el 2016. O sea, imagínate toda esa cantidad de años detrás de las muestras a full, ¿verdad? Y bueno, eh, eh, terminó así, ¿verdad? fue el, el libro fue un compendio general de. de, de, de creo, fueron dándose una o dos veces como máximo. Tampoco fue un producto de un monitoreo constante. Eh, y era más o menos para tener una idea y a partir de ahí comenzar, porque en realidad lo que yo quería en principio era trabajar con biotecnología, pero como no sabía qué era lo que había en Paraguay, eh, yo me ocurrió para hacer eso, para intentar tener una idea de qué era lo que había en los sistemas de Oye, ¿y ese atlas, eh, cualquier persona podría sacarle provecho o yo tendría que estudiar teología para poder entender lo que hay en ese atlas? Ah, no. <risa> ese atlas, atlas es muy... Eh, eh, es bastante amigable. Mi intención justamente en aquel momento fue... pero fue también una coincidencia de cosas, porque por un lado mi intención era... Hacer algo que pudiera cualquier colega mío, cualquier persona que iniciara, porque es que yo me veía siempre muy, muy en el comienzo del camino. No me veía todavía muy científica necesariamente, aunque quería esa imagen para mí, pero no, sabía que, que, que estaba con poca experiencia. Entonces lo que quería con ese libro era que cualquiera que agarrara se sintiera cómodo, ¿verdad? Se sintiera cómodo de leer, ¿verdad? Entonces, está separado el libro en capítulos, el primer capítulo no, en líneas generales, ¿verdad? De, de, de, de que en Paraguay, hay bueno, un poco trabajo, y que este trabajo intentaba como que un poco, de cierta forma, colaborar a, a, a conocer un poco del de, de área de psicología en Paraguay, o del área de algas que hay en Paraguay. El segundo capítulo habla de los lugares que se muestrearon, muestra fotos, ¿verdad? O sea, cualquiera se va a sentir como que llamado así, va a decir, wow, yo quiero irme también ahí, ¿verdad? Entonces muestra y hay algunos datos, claro, técnicos, ¿verdad? De cuáles fueron los lugares específicos, los muestreos y demás, pero, pero en el Atlas abarca la fotografía completa, entonces te da una cierta imagen de dónde se hicieron los muestreos. El, el, el cuarto capítulo, el tercer capítulo, perdón, habla así ya más técnicamente, ¿verdad? Ella explica un poco del uso de la clave, eh, de identificación, ya muestra cómo utilizar la clave. Supiera cómo se utiliza una clave leyendo un poco esa, ese antecedente o esa, esa primera parte, esa explicación, eh, va a poder seguir. De ahí, ¿verdad? Y al final, ¿verdad? Muestra la parte que es el crudo, la parte la médula digamos del, del atlas las fotografías del, de las especies con sus vestigios lo interesante es que lograron fotografías muy lindas fotografías a color y entonces cualquiera se siente llamado a entender ¿verdad? y después de cada capítulo después de cada grupo de especies aparece verdad una lista eh, perdón aparece una tabla en donde dice, bueno, tal especie, fulanito de tal, se encontró en tal arroyo, de tal departamento, entonces cualquiera que fuera de ese oh, wow. departamento diría, wow, mira un que encontró en ese lugar, se encontraban cosas lindas, porque en serio hay fotos, muy llamativas, muy lindas. El libro me parece que es bastante, bastante amigable. Primero que nada, para poder saber cómo lidiar o cómo manejar situaciones en las que ocurren contaminación de un sistema de agua y las algas puedan surgir, ¿verdad? puedan aflorar, pueda haber un bloom de algas, porque muchas de ellas pueden ser negativas, si hay algas que son bueno tóxicas eso me lo negativo. Existen a algas que son tóxicas y que pueden generar ¿verdad? problemáticas, en especial cuando el uso de, cuando existen zonas urbanas que utilizan directamente esas algas. Entonces genera problemas ambientales y el uso del ecosistema ya no es el adecuado. Por otro lado, desde el punto de vista positivo, existen algas que son tanto microscópicas como macroscópicas que son interesantes para su aplicación en biotecnología, ¿verdad? para su utilización en... Se cultivan esas algas, trae una cierta cantidad, se, se genera biomasa perdón, y se extraen componentes que pueden ser interesantes. ¿verdad? Lípidos, proteínas, pigmentos, en general. Pero una de las cuestiones que yo en principio destacaría del por qué conocer es principalmente cómo lidiar, ¿verdad? cómo poder trabajar, cómo poder manejar, gestionar el tema de agua, ¿verdad? tanto lótico como léntico, eh, cuando ocurren afloraciones de algas tóxicas, que por lo general es porque el ambiente está cambiando, existen sustancias tóxicas, o sea, sustancias químicas que comienzan a aumentar en el, en el sistema y eso hace que ciertas algas eh, se aprovechen y comience a crecer su población y muchas de ellas son tóxicas, así que en ese sentido es muy importante conocer qué es lo que hay en un sistema. Mira, yo trataría mucho de influenciarle, creo yo, eh, yo creo que soy mala en ese sentido, en el, en el sentido de que yo siempre intento estirarle hacia mi área porque me gusta tanto, que les digo, bueno, trata de estudiar esto, pero eh, independientemente de eso, me a, a, la gente que, a la gente que se entrega a la, la idea y a su motivación. Entonces se pierde rápido motivación. Cuando, cuando estudias, cuando entras, salís de la, de, del colegio, ¿verdad? cuando salís del, de la enseñanza media y entras a la superior, tenés la idea de que vas a salvar al mundo. Y desmotivar de entrada con un montón de, de, de, de libros y demás, a veces desmotiva un poco. Bueno, eso no significa que uno debe perder de vista, ¿verdad? el nutrirse de conocimiento pero tratar de mantener la motivación poniendo manos a la obra ¿verdad? haciéndose voluntario, haciéndose colaborador en proyectos se aprende muchísimo de la gente cuando ya está poniendo manos a la obra en la línea de investigación que a uno le gusta en el área que a uno le gusta entonces nutrirse de esas amistades científicas de esas amistades de profesores eh, estar siempre en contacto con el laboratorio, pero por supuesto que nunca perdiendo de vista la parte académica, ¿verdad? no atrasarse eh, las materias, las disciplinas, tratar de ser un buen estudiante. Pero como decía, eso cuesta, eh, en especial cuando estás muy encuadrado a solo terminar las disciplinas, eh, cuesta, porque cuesta mantener esa motivación por cuatro o cinco años para poder ocupar curricular de pero en cuestión de biología o en el área de biología yo creo que es fácil eh, intento o, o es más accesible hacer el intento de mantener la motivación por medio de manos a la obra, siendo un colaborador y siendo un voluntario en proyectos de investigación, se comienza con, con, con lo básico, haciendo planillitas formando parte de te paso esto, te limpio lo otro, y formando parte de conversaciones siempre es muy es nutritivo y eso, eso anima, eso, eso motiva bastante. Yo creo que eso es lo que, lo que trataría de inculcar en estudiantes que comienzan la educación superior. Y a ti, en este mundo científico, ¿qué, qué es lo que te motiva? Mira, me, me motiva mucho la idea de poder hablar con mi país de poder... Hasta ahora no siento mucho esa, esa, esa cosa que quería sentir cuando comencé. Hasta ahora no siento mucho que, que, que, que se sientan atraídos del todo por, por, por el área de psicología y tal vez sea porque falta más trabajo. Es que son tan pocos años. Hablando... hablando vos que sabes de esta distribución espacial y temporal, vas a, a darte cuenta de que realmente es más fácil... Eh, eh, eh, eh, es difícil llegar en, en un lapso de tiempo corto, tratar de abarcar demasiado y hacer que todo el mundo conozca esa área y cuán importante es el área. Entonces, es complicado, creo yo, intentar eh, que se conozca esa área, que se vea la importancia de lo que estás haciendo, eso, eso para mí sería una satisfacción importante. Eso me nutriría de, de, de, de, de, de una motivación que necesito para seguir, ¿verdad? Porque hasta el momento sigo porque las algas me encantan, me gustan y yo sé que falta mucho en Paraguay por hacer. <risa> es que es difícil esa respuesta. Porque todas las algas son muy lindas. Pero... Escucha, sí, tengo, tengo más conocimiento de algas micro, porque bueno, la que, el grupo de algas que encuentro y con el que más tengo que lidiar en las muestras. Entonces, yo creo que sería una o un euastro, por ejemplo. Son tan ornamentadas, son tan, son tan coquetas, ellas hay espléndidas, Recibe <ríe> una persona que cuando mira el microscopio y mira una o un neoastro, no sé qué, no sé cuántas fotos, son tan lindas. Yo creo que sería una de esas. Sí. ¿Cuál es la esa? ¿Cuál es el alga que, que le gusta más a tus hijos? Pucha, a ellos les llama la atención todos los que son verdes, todos los que son coloridos. A ellos les encanta todos los que son coloridos. Y mientras ellos puedan, y mientras sean grandes, porque los que son bolitas no les gusta. Eh, en Paraguay no no, no, no, no, no no porque habláramos el idioma oficial, o que no, el español o sean los oficiales, no existen revistas que hagan publicaciones científicas en el área de biología eh, que se divulguen en el idioma guaraní que sí se hace, y es una costumbre, muy, una costumbre bien anclada es que, por ejemplo en plantas, hablemos de plantas que son las, las, las que generalmente llega más a la sociedad y, y Paraguay es un, un país que utiliza mucho todavía la medicina natural, entonces todo lo que tenga que ver con listado de plantas, por ejemplo, vos vas a ver en las publicaciones científicas la tabla en donde aparece el nombre científico y al lado el nombre vernáculo o el nombre vulgar. ¿verdad? El nombre vulgar siempre es en guaraní. <ríe> Nunca aparece el nombre en español. ¿verdad? Muy raras veces vas a encontrar, sé, por, por darte un ejemplo. No sé, aguacate o palta y su nombre es científico. No, siempre está en guaraní y, y al lado, qué sé yo, el autor y demás. ¿verdad? Pero por lo general es el nombre científico y en guaraní. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la lista de peces. O en la lista de reptiles siempre vas a encontrar el nombre científico y los nombres en guaraní en la, en la, en la fila. La, eso sí, eso sí es, es, es común. Pero, Pero todo es el verdad. artículo en Guaraní no es una cosa, no es una cosa común. <risa>